Perfecto. Muchísimas gracias, Tania, por aceptar esta invitación, que bueno, eh, más que una invitación, para mí es un gozo tenerte. Eh, ya conversamos hace un par de semanitas, creo dos, tres semanas, acerca de lo que está por venir. Y bueno, para mí todo esto es una novedad tremenda. Yo soy una persona que muy curiosa por naturaleza. Y eh, me contaron de ti, me contaron de un congreso, de mujeres, de libros. Dije, bueno, esto es para mí. <ríe> me invitaste. Estoy muy agradecida por la invitación que me diste. Y bueno, la gente que me sigue a mí en Facebook sabe quién soy yo, porque ya me vienen siguiendo bastante tiempo. Pero nadie sabe quién eres tú. Así que me encantaría tenía que tú te presentaras, conocerte yo también un poquito más, porque nos conocemos, pero muy, muy por encima y quiero que me cuentes realmente quién eres tú, qué es lo que haces, este proyecto de mujeres que lo encuentro fenomenal y mil gracias otra vez por invitarme, por poder estar con ustedes y esa plataforma tan bella. Cuéntame. Claro que sí, Ada, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí en tu espacio y poder compartir un poquito acerca de mí y de este proyecto en el cual estamos colaborando juntas para tu comunidad y bueno, pues les cuento que yo soy mexicana, eh, vivo en una ciudad hermosa que se llama Querétaro, eh, y bueno, pues soy coach eh, de talento, ¿no? Este, consultora de talento eh, y coach apasionada del empoderamiento femenino, ¿no? El tema del de impulso de las mujeres, de poder ayudarnos entre mujeres y de poder... Eh, de alguna manera empoderarnos, me ha capturado desde hace varios años y bueno, pues tengo varios años trabajando con distintos programas y distintos eh, modelos eh, para las mujeres, no para que las mujeres puedan encontrar un espacio donde se puedan sentir escuchadas, acogidas y sobre todo donde puedan crecer, donde encuentren herramientas de crecimiento. Entonces pues eh, en eso me he enfocado en los últimos años, Ada, y yo me considero una, una persona muy inquieta que siempre está buscando cosas nuevas. Digo, ya te pudiste dar un poquito cuenta, ¿no? Soy muy inquieta, nunca, nunca estoy estática. Y la verdad es que hace un par de años eh, conocí este, este modelo, ¿no? De, de los eventos virtuales, me fascinó. Y desde ahí... Eh, dije, yo quiero hacer un evento virtual cada año, porque bueno, hacer un evento sí. virtual es un trabajo no anal sí, sí. Es, es un desafío muy grande, pero la verdad es que es súper gratificante. Y este congreso de mujeres que trascienden en el cual tú participas, nada este, surgió el año pasado. El año pasado cuando tuvimos como que todos, todos estos cambios tan intensos a raíz de la pandemia en donde se generó pues, eh, mucho caos ¿no? a, nivel, a nivel social, a nivel personal. Eh, yo tenía ganas de hacer algo para impulsar a las mujeres. ¿no? Y dije, quiero hacer algo en donde las mujeres puedan encontrar ese impulso y, y ayudarnos mutuamente a no quedarnos estancadas. ¿no? Entonces, el año pasado se abrió por primera vez las puertas de este Congreso, Mujeres que trascienden. Fue una experiencia muy bonita. El año pasado estuvieron 40 escritoras. Y una característica que tiene este congreso es que todas las conferencistas son escritoras como tú, ¿no? Todas tienen al menos un libro publicado. Y yo decidí convocar escritoras porque me pareció un bonito foro para poder conectar los mensajes que ustedes tienen en sus libros con las personas que lo necesitan. Y entonces así nació la idea. La verdad es que fue un chispazo de esos que me llegan de repente y dije voy a hacer un congreso, mujeres que trascienden. Puse la fecha y me lancé. Wow. Y después dije, Dios mío, ¿en qué me metí? <risa> me reconozco, me reconozco. Sí, pero ha sido de verdad una experiencia, eh, además de retadora, divertida y con muchísimo crecimiento. Y este año, bueno, el año pasado nos fue muy bien. Llegamos a más de 4,500 mujeres, más de 10 países. Eh, tener a todas las escritoras juntas de distintos países eh, también fue como un efecto maravilloso. Y este año yo no quería dejar que se acabara el año sin volver a abrir las puertas del Congreso, porque me di cuenta de los buenos resultados que hubo, me di cuenta de cómo la gente se quedó muy contenta, muy agradecida con todas las ponentes, con todo lo que estuvieron compartiendo. Y dije, yo no puedo dejar que se me escape el, 20, el 2021 sin volver a abrir las puertas del Congreso. Entonces, aquí estamos de vuelta con Mujeres que trascienden segunda emisión. Y evidentemente con nuevos temas, con nuevos contenidos y más contenidos, porque ahora no son 40 escritoras, ahora son 48. ¡Guau! Wow. <ríe> ¡Qué lindo! Sí, entonces imagínate el poder que hay y la riqueza que hay en el contenido del Congreso de tener 48 escritoras, cada una especialista, pues en su tema, ¿no? En su área. Y, y es como este evento cuando la gente viene y participa, me dice, oye Tania, es que esto es como tener a, a todas las mentoras. Entonces, imagínate tener a 48 mentoras aquí, ¿no? Disponibles. Y la verdad sí. es que es, es maravilloso. Y la dinámica del Congreso es, es, es muy buena, ¿no? O sea, es decir, se abren los, los contenidos para que la gente pueda verlos. Y bueno, pues eso es un poquito de mí, eso es un poquito del Congreso, ¿no? En, en, en una historia corta. Y bueno, pues estoy muy contenta de que te hayas sumado a este movimiento y a esta segunda emisión del Congreso, Súper. Eh, a mí, como te dije anteriormente, es un placer. Y yo entré por medio de Beth Casaponza, que es la líder de Mujeres Green Boss. O sea, esto es una cadena eh, eh, increíble. Yo comentaba anoche con un grupo de estudiantes de México, de un colegio, que me invitaron para para que les hablara de cómo escribir, de qué es escribir, de, de hacer un libro, todo esto. Y fue interesante porque son muchachitos de 15, 16 años que están ahí, pero guau, wow, como una esponja absorbiendo todo lo que les dices, ¿no? Y les contaba este, esto maravilloso que es escribir más que escribir un libro y contar tu historia o trascender como, como un libro... El libro para mí ha sido una puerta, o sea, ha sido una llave que abre miles de puertas. ¿eh? Yo he ido de entrevistas, de congresos, de ferias. Ahora estoy en la Feria de Guadalajara. Yo cuando en mi vida me hubiese imaginado estar exponiendo mis libros en la Feria de Guadalajara. Yo pertenezco a una asociación de escritores que nos formamos eh, a partir de que nosotros hicimos un curso juntos Dijimos, hagamos una asociación, así como hiciste tú, ya, formamos, listo, y ahora nuestra asociación se llama AIDE, eh, hay autores, eh, escritores por, eh, por el mundo. Y nos, nos colocamos ahora en la Feria de Guadalajara, y es algo tan maravilloso, o sea, escribiendo un libro, ¿qué tantas cosas más puedes hacer? Y por esta causa entré en la Feria Virtual con Beth y Beth me dice, ¿te gustaría esto? Y dice, sí, sí, por supuesto, yo sí a todo, sí a todo. <risa> y, y entre más tú llegas porque lo que tú dices, ¿no? O sea, eh, estás llegando con un mensaje a personas que a lo mejor jamás hubieras podido llegar ni que se hubieran interesado en comprar tu libro porque no saben de qué se trata. Pero cuando estás ahí, estás exponiendo eh, no solamente, ok, escribí un libro, ¿qué se trata? ¿Qué, ¿Con qué puedes llegar con ese libro? ¿Cuántas personas puedes ayudar? ¿Qué tanto puedes intervenir en la vida de una persona por haber escrito ese libro? ¿No? O sea, para mí, yo digo, es una experiencia más que maravillosa. ver Conocer mujeres como tú, eh, que realmente es, dan todo por otras mujeres, es, no tiene precio. O sea, no, no tiene ni, ni, ni adjetivos que pueda decir para, para una cosa tan bella. Entonces, para mí, yo estoy como igual que los espectadores están ahora eh, pensando... ¿Hay alguien que escribió? Mira. Eh, pensando bueno, ¿cómo, cómo funciona esto porque ahora ya yo tengo un enlace donde yo invito a mi gente que lo he estado poniendo varios días ya por las redes para que ingresen en el, en el congreso, pero eh, ¿cómo va a ser? porque es del 8 al 13 de Así diciembre aquí es, ya. es. Acá, acá les explico la dinámica Yeah. Efectivamente, eh, el acceso al Congreso es a través de, de tu link, ¿no? A través de, de ADA. Eh, ustedes se pueden registrar al evento. Y es muy sencillo, ¿no? Eh, mm -hmm. El evento inicia el 8 de diciembre. Entonces, del 8 al 13 de diciembre va, se van a emitir de forma gratuita todas las conferencias. Es decir, okay. cuando tú te, te registras en el... En el Congreso a través del link que Ada te va a compartir, sí. eh, tienes que poner tu nombre, tu correo electrónico y una vez que terminas de, de hacer esa, ese paso de poner tus datos, es súper importante que vayas a tu correo electrónico para confirmar tu suscripción, ¿de acuerdo? Okay. Porque si no confirmas la suscripción no vas a estar dentro del Congreso, ¿de acuerdo? Entonces confirmas tu suscripción y automáticamente te va a, llevar, te va a llegar un correo de bienvenida, ya estás dentro del Congreso, y entonces, del 8 al 13 de diciembre, la, todas las personas que ya se registraron van a recibir por correo electrónico el acceso gratuito a todas las ponencias. Bien. Ahora, ¿cómo va a funcionar? Cada día se van a liberar diferentes ponencias. Estamos hablando que son 48 ponencias en 6 días. Entonces, cada día van a liberarse entre 8 o 7 ponencias, ¿no? Eh, y cada día las personas tienen la oportunidad de ver todas estas conferencias de forma gratuita por 24 horas. Y cada día se van liberando diferentes con ponencias, es decir, el día 8 de diciembre se liberan un grupo de ponencias, el día 9 de diciembre son otras distintas y así sucesivamente, de manera que pueden verlas todas, pueden disfrutarlas, eh, y la verdad es que la sinergia que se genera eh, en los días de emisión del evento es súper bonito, la interacción de la gente, ¿no? eh, todos los agradecimientos que hay para las conferencitas es súper importante. Y sobre todo que eh, a mí me parece que es, es un espacio muy nutritivo porque tienes ahí como mucha información a la mano, pero más que información que se quede como a nivel no de mente o a nivel solamente de estar escuchando ideas, eh, hay muchas cosas que puedes ir integrando y que puedes ir haciendo. Es decir, no solo son charlas, ¿no? En algunas charlas o en algunas conferencias hay, eh, hay ejercicios, hay tips, hay herramientas. Entonces es algo que de verdad tiene como muchísimo valor para que lo puedas ir integrando. Entonces así es como funciona la logística. Ahora, ¿qué pasa si de pronto alguien dice, híjole, yo no tengo tiempo de ver ocho conferencias en un día claro. o siete conferencias posible. en un día, no? Eh, digo, no pasa nada, ahí va a estar disponible. Si alguien dice, bueno, yo quiero ir a otro ritmo, yo no tengo el tiempo de verlo, eh, pueden acceder al pase VIP y el pase VIP les da un acceso total e ilimitado por un año para que ya vayan ustedes viendo okay. todo el contenido del Congreso conforme puedan, conforme tengan tiempo. Y evidentemente eso ya tiene un costo, ¿no? Uh -huh. eh, y eh, la verdad es que el año pasado eh, hubo muchas personas que, que eh, decidieron optar por el pase VIP y tengo casos de, de, de mujeres que me dijeron, oye, es que yo todavía sigo viendo las conferencias. O Bien. sea, pasaron meses de que terminó el evento en su versión gratuita. Y siguen viendo las conferencias porque sí es importante que de pronto nos demos el tiempo de poder integrar todo, toda esa información, de poder integrar todos esos ejercicios. Entonces están esas dos opciones y, y la verdad es que pues, todo está ahí disponible. no Hoy que el mundo de la virtualidad ya nos llegó a todos, este, pues hay que, hay que sacarle provecho. Y bueno, no sé si quieres, Ada, que les platique un poquito acerca de los temas y cómo están sí, sí, estructurados. Sí, sí, súper, súper. A mí me de ha dejado todo. súper clarita porque no, no tenía muy claro esto de cuántos días, de cuánto tiempo iba a estar, así que me quedó. Yo acabo de poner el enlace ya de, para las personas que quieran ingresar y que tengan ya reservada su plaza para, para el congreso. Perfecto. Cuéntame. Pues les cuento: eh, ¿qué temas va a haber? No? ¿De qué vamos a hablar? Eh, Recordando que la esencia del Congreso es el empoderamiento femenino y es un evento hecho por mujeres y para mujeres para poder impulsarnos, eh, todas las conferencias están divididas en tres módulos. ¿no? El primer módulo es un módulo que se llama Expansión Personal y es un módulo donde trabajamos todos estos aspectos de crecimiento humano, de desarrollo personal que necesitamos como mujeres. Ver, ¿no? Que necesitamos eh, de alguna manera de pronto como que hacer una pausa, ¿no? Y decir, a ver, antes de que yo salga de aquí toda empoderada y me quiera comer al mundo, ¿no? Necesito revisar cómo estoy. Entonces, aquí tocamos temas de autoestima, ¿no? Temas de asertividad, temas de desarrollo personal, temas de nuestro camino interior, ¿no? Entonces, es un módulo muy enfocado a darnos como esta pausa, este apapacho a nosotras mismas poder observarlos y decir, a ver, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que quiero? Eh, después, el siguiente módulo ya tiene una energía distinta, es el, es el módulo de empoderamiento femenino. Y entonces aquí todas las conferencias están enfocadas a brindar herramientas, tips, ejercicios, para que ahora sí las mujeres tomen ese impulso y ahora sí den ese pasito hacia adelante, ¿no? que, que podamos en este módulo reconectar con este, con este poder personal, con este valor personal y tener mucha claridad hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer. Y el tercer módulo es un módulo que me encanta y es un módulo que decidí incluir porque me parece súper necesario para las mujeres y es el módulo de educación financiera. Yo creo que las mujeres necesitamos muchísima educación financiera, tiene, digo, históricamente muy poco tiempo que las mujeres eh, tomamos el control de nuestro dinero, ¿no? Entonces, eh, me parece que muchas veces las mujeres no sabemos qué hacer, ¿no? No sabemos qué hacer, no nos damos cuenta cómo nos estamos relacionando con el dinero, no nos damos cuenta cómo estamos gestionando eh, y haciendo que el dinero se multiplique o se vaya de nuestra vida, porque a veces eso pasa también. Entonces, en este módulo de educación financiera vamos a abordar el tema del dinero desde distintos ángulos, ¿no? Hay, hay algunas escritoras que eh, van a tener eh, una perspectiva un poco más holística de cómo es tu relación con el dinero, de qué sentimientos te generan el dinero, de cuáles son esas creencias o esa educación que, que aprendiste en relación al dinero... Y hay otras conferencistas que van a, a abordar el tema desde un punto de vista un poquito más intelectual, ¿no? más material, en el sentido de poder eh, tener herramientas para tomar decisiones financieras, para que puedas hacer tus metas financieras, para que puedas decir, a ver, de aquí al 2022, cuando inicie el 2022, ¿cuáles van a ser esas metas financieras? Porque, ojo, chicas, si no tienes una meta financiera, Estamos perdidas, ¿no? Hay que ponerle un rumbo a nuestro dinero y hay que ver hacia dónde queremos que se vaya. Entonces, eh, básicamente, eso es el tercer módulo. Y si te das cuenta, Ada, pues todos los temas y todos estos módulos van, van generando como un rompecabezas, de tal manera que las mujeres que viven el Congreso, que se dejan vivir toda la experiencia, eh, salen muy fortalecidas, ¿no? A nivel, a nivel interno, primero, Después, como con todo este, este impulso para ir hacia afuera, para ir hacia adelante en el mundo y también con todas estas herramientas para tener una buena gestión de, de nuestras finanzas. Entonces, está súper interesante y, y yo te podría decir que todas las conferencias son valiosas. A veces me preguntan, oye, Tania, ¿y cuál ha sido la favorita? Y no puedo decir una, porque todas se complementan de verdad, en cierta manera también, ¿no? Exacto, todas son un complemento perfecto. Mm. Y eh, una duda que me, me asalta así mientras estaba hablando, eh, hay posibilidades si hay algún caballero por ahí que tiene ganas de ir a mirar. ¿Hay posibilidades? Claro, sí, son bienvenidos los hombres. Digo, la verdad es que eh, esto está hecho para mujeres. Sin embargo, los hombres son bienvenidos y la información también les ayuda a los hombres. Fíjate que el año pasado en la primera emisión del Congreso hubo hombres en el Congreso eh, y, y me daba como mucho gusto ver sus comentarios de, oye, la verdad, aunque esto sea para mujeres, a mí me está ayudando muchísimo, ¿no? O, o yo estoy encontrando este, cosas bien interesantes. Entonces, si hay un hombre que quiere registrarse y que dice, oye, yo de solo ver los temas a mí me interesan, adelante, ¿no? Son bienvenidos, este... Entendiendo que de pronto el lenguaje que se habla dentro de las conferencias claro, es en femenino, pero claro. si no tienen problema por eso, bienvenidos. Eh, me pareció ver un comentario en uno de los posts que había dicho, bueno, ay, qué bueno que es para mujeres y nosotros. Entonces dije, bueno, no, no voy a decir nada hasta estar segura de que esto también incluye cualquier persona. Lo mismo que pasó con Best en el, la Feria Virtual de Nueva York, también había hombres que estaban obviamente mirando, las que exponían eran mujeres, pero eran hombres también que podían entrar a mirarnos ¿No? oh, súper súper interesante. O sea, yo estoy, pero como un niño el día de Navidad queriendo ver. <risa> super lindo, porque yo sé sí. que las que están ahí tienen unos temazos buenazos, Lulo. Yo hice una recién un curso con Lulo y, y acerca de la de esto de neurofinanzas y ah, digo todo lo que vamos a aprender ahí, Dios mío. Sí, sí, la verdad es que el aprendizaje es, es muchísimo y, y yo creo que también es, es, es poder darnos la oportunidad de dejar que los mensajes nos lleguen, ¿no? Por ahí el día de ayer que estaba platicando con otra de las escritoras hablábamos justo de esto, que a veces pues el mensaje llega cuando estamos listas, ¿no? Entonces puede ser que digas, híjole, es que yo ya vi tal tema, ¿no? O yo ya tomé tal curso, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, es, es parte de nuestro camino, pero muchas veces pasa que ese mensaje, esa frase, ese ejercicio llega cuando nos toca. Entonces, yo creo que también es eh, abrirnos y darnos la oportunidad de decir, a ver, ¿no? Si entro al Congreso, ¿qué es lo que me toca escuchar? ¿Qué es lo que, lo que me toca ver? ¿Qué es lo que me toca recibir? No, sí, yo, yo estoy muy, muy contenta porque... Eh, solo estaba mirando todas la, las personas que van a participar dije, wow, qué ramillete. Sí, no, está increíble. Y la verdad es que la energía de tener a 48 mujeres ahí, ¿no? En la semana del evento, bueno, la energía está a tope. Porque de verdad, ¿no? el, el generar esta, esta sinergia, aunque todo sea virtual, a mí me pasa durante las emisiones de los congresos que se siente la energía, es decir, se siente ese, ese dinamismo, aunque estemos a través de una pantalla, la verdad es que sí se genera una, una energía muy, muy linda. Pero tremendo trabajo el que tú haces. ¿Tú estás sola haciendo este trabajo o hay más gente contigo? Yo ahora, digamos que estoy sola, pero tengo como mis apoyos de algunos ¿no? especialistas o proveedores que de pronto con, con la parte tecnológica, sobre todo, ¿no? este, me han apoyado. Y, y bueno, la verdad es que sí es un, es un reto enorme, pero muy disfrutable, ¿no? con, con, mucha, con mucha cosecha, ¿no? con muchos buenos resultados y sobre todo como que con esa satisfacción de decir, a ver, no, si, si el mensaje tuyo, ala de tu conferencia, que está maravillosa, llegó a las mujeres que tenía que llegar o a las personas que tenía que llegar, ya, misión cumplida y podemos decir que, que este congreso dejó ahí su semillita, ¿no? Porque lo que pasa es que tengo muchas amigas que están dentro de este gremio de, la, de las escritoras y me, cuando vieron mi, mi post me decían, pero ¿y cómo lo hiciste tú? ¿Cómo entraste esto? Y no, digo, a mí fue realmente casualidad porque me preguntaron, ¿quieres? Y yo dije, sí, ¿no? Entonces me preguntáis, ¿cómo se hace? No, le digo, ya tendrás que esperar la próxima edición, porque ya yo creo que está, esto ya está cerrado y ya está listo. Y, y claro, y, y veo que hay un interés más allá de lo que uno cree que, que se puedan interesar, ¿no? Y dice, pero ¿cómo supiste? ¿Cómo hiciste? No, o sea, como te digo, es una cadena. Alguien te dice esto, anda para allá, mira para acá, porque realmente a veces uno no se entera de las cosas. Y claro. ahora ya voy a hacer otra cadena para otras personas, para la, el próximo congreso, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y así ha sido, ¿eh? Una escritora me ha llevado a la otra y ha sido maravilloso. La verdad es que efectivamente ya están cerradas las, las plazas para, para ser conferencista del congreso. Eh, sin embargo, es bien interesante que también lo puedan vivir para primero saber un sí, poco cómo es sí, y vas. ya después, ¿no? Eh, estar ahí como frente a cámara, eh, en, este, en este rol de conferencista y la verdad es que es súper interesante así fue como yo llegué igual a los, a los congresos no o sea un día vi, participé en uno, dije esto está muy bueno me gustó, yo quiero saber esto cómo se puede hacer y, y bueno pues ahora aquí estoy es lindísimo, lindísimo que mujeres como tú se atrevan a hacer cosas así, o sea yo tengo yo me engancho en todo pero de ahí a, a formar una cosa así como que digo ya que lo hagan otros <risa> Y yo voy con ellos, ¿no? súper, súper lindo y, y yo feliz de poder mostrar mis libros. Más que todo, el último libro es el que, el que enfoco mucho más porque es el que me llega más todavía a mí. Y, y en todas partes donde puedo hablar del libro lo, lo hago porque esa es mi meta, ¿no? Poder llegar con ese, con ese mensaje a muchísima gente que, que a lo mejor está en una dificultad, un problema y... Y no sabes, no sabes cómo superarlo, ¿no? Claro. Y me claro. ayuda a mí misma porque muchas veces estoy yo en situaciones que estas últimas semanas he sentido así como decaída, como... Y de repente yo mismo me comienzo a acordar de todas las cosas que hablo y digo, bueno, pon en práctica, pon en práctica. <risa> claro, es un reto constante, ¿no? Sí. Súper, súper lindo. O sea, yo quedo fascinada contigo, con todo lo que que vamos a ver la próxima semana y, y seguirnos dándole, dándole duro con propagandas, con posts por todas partes para que se enteren realmente qué es lo que vamos a hacer y, y nos sigan y vengan y, y no tengan miedo porque no mordemos. Tenemos mucho, mucho para dar y temas a escoger, como tú dices, hay de todo, hay de todo, que no vas a poder perderte ni uno. Así sí, que espero, sí. espero realmente que la gente pueda conectarse y pueda estar con nosotros desde el, desde el 8 Claro, claro. Iniciamos el día 8 de diciembre. Vayan inscribiendo para que vayan eh, teniendo todo listo, sobre todo esta parte de confirmar su suscripción que es bien importante. A veces ese correo de confirmar la suscripción lleva llega a la bandeja de spam, dependiendo sí. ¿no? el correo. Entonces Último hay que día, revisar. las correcadera, que no entro, que no entro, que no Exacto, sí, para evitar justo que pase eso, ¿no? Con calvita, vayan inscribiendo. Y bueno, también sería interesante que lo compartan. Seguramente. Siempre tienes, ¿no? Conoces a una mujer, ¿no? A alguien que, que está necesita, necesitando un impulso en este momento. Entonces, pues adelante, esto es para compartir, entre a más personas llegue mucho mejor. Y yo creo, Ada, que, que también eh, ahorita es un buen momento porque estamos casi al cierre de año. Yo creo que es una buena forma también de poder hacer esta retrospectiva y sobre todo de poder tener mucha claridad. ¿De qué es lo que vas a crear para el 2022? ¿no? O sea, yo estoy seguro que, segura que todas las conferencias te van a dar una perspectiva distinta, te van a dar como una pequeña sacudida, y que es muy necesaria cuando estamos cerrando un ciclo, como en este caso que estamos ya muy, muy próximos a cerrar el año, y yo creo que va, va a ser muy positivo para que cuando iniciemos el 2022, todas las personas que vivan el Congreso, ya lo iniciemos con otra mentalidad, con otra energía, con otro mood y sobre todo con mucha claridad de lo que queremos para nuestro próximo año. Sí, porque eso es lo que nos pasa. Yo creo la mayoría de la gente que llega... El primero de enero decimos, bueno, voy a hacer esto, tenemos los propósitos de vida tremendamente claros, pero qué lindo empezar con ese propósito de vida del 2022, ya desde ahora, y planificarnos ya, y que no sea solamente ese propósito de ese día, de ese primero de año, que diga, ah, ahora voy a hacer todo esto, no, sino que ya desde ahora, planificando te decir, eh, cosas reales que pueden suceder, no esos que voy a bajar 50 kilos en tres meses, no, sino que cosas reales, que, sea, que te planifiques un poco más, a lo mejor tres meses a la vez, y, y ver que, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que puedes lograr. Yo le decía a mi amiga hoy día que compartíamos, eh, le digo, tengo las ansias ahora que terminamos eh, el año, que tengo un 15 días que no voy a estar mucho en las redes, me voy a dedicar a hacer un, una, una suma de todas las cosas que he hecho este año. Y porque es importante, de repente, como yo me estreso pensando, Ay, es que no he alcanzado a hacer esto, no he hecho esto, pero no me doy cuenta de todo lo que he hecho, es como que no valoro. Y entonces cuando ya lo tienes delante, tú dices, wow, qué increíble, tantas cosas he hecho y, y yo creo que lo voy a hacer más para yo darme cuenta de todo lo que he logrado, no lo que me falta por hacer. Claro, claro. Eso que tenemos nos exigimos tanto a nosotros mismos que no valoramos lo que ya hicimos. Y claro, el sí. trabajo que tengo ahora después del congreso va a ser eso va a ser mi trabajo. Ay, maravilloso. Yo me voy a unir contigo también. <risa> también quiero darme unas vacaciones en las últimas semanas de diciembre y esto que dices es bien importante porque no la pasamos como viendo lo que lo que nos falta o en la expectativa de lo que viene pero no, no volteamos a ver lo que ya sembramos, lo que ya hicimos. Y, y esa parte es necesaria sí, valorada. Es bastante, es bastante, sino que uno como que no lo ve por está ahí el día a día y yo voy a enumerar todos los cursos que he hecho, todas las entrevistas donde he estado, todas las charlas que he dado y voy a seguir. Y ya solamente pensarlo digo, wow, es bastante, pero yo creo viéndolo ya en papel va a ser fenomenal <risa> tenerlo ahí. Claro. Sí, sí. les aconsejo a los que escuchen, hágalo y haga un resumen de este año para que se den cuenta todo lo maravilloso que ha sido el año, porque no solo ha sido eh, pandemia, eh, encerramiento, no solamente ha sido eso, Han habido muchas cosas buenas, encontrarse con gente maravillosa como tú, como ves, como toda esa gente maravillosa que he encontrado en todas estas conferencias, es pero... Jamás me hubiese podido imaginar, hacer o sea, mi, mi fantasía siquiera hubiera podido pensar que iba a encontrar tanta, tanta gente, conocer a tanta gente maravillosa. Así solamente eso ya vale la pena. Sí, sí, sí. Y aparte a mí, ahora en, en pandemia yo tuve la sensación de manera personal de que como si hubiera pasado mucho tiempo, ¿sabes? Como si, ¿no? Desde que inició la, la pandemia siento que como que has hecho tantas cosas ¿No? Sí, y, siento que, sí, y siento que en lugar de, de un año, como que he vivido dos, ¿no? Sí, o sea... O más. <risa> o más, sí. Sí, y Ada, pues qué gusto estar aquí compartiendo contigo. Si alguien tiene alguna duda con respecto al Congreso, avísenos. Con todo gusto, Ada y yo estamos aquí para orientarlos, ¿no? Para, para apoyarlas. Eh, y bueno, pues muy gustosas de recibirlas. Bueno, de todas maneras, yo voy a estar contestando si hay personas que después me se conectan y lo voy a poner en varias, varios grupos que estoy para que también lo vean. Y bueno, pero el horario puede ser que a veces no se conectan porque tú sabes que en América tenemos... Yo estoy en Europa, entonces es otro horario, ¿no? Así sí. que muchísimas gracias, gracias, Tania. Ha sido un placer escuchar un poco más acerca de qué va esto y alegrarme, alegrarme. O sea, estoy con el corazón así que ya esperando el día. Y seguí aquí, dice, Carolina, ¡Ah! Éxito grande a, a emprender. Ella es mi community manager. La contraté recién una mujer fabulosa. Ustedes no saben, lo, bueno, al principio me decía, ¡Ah! Voy a invertir dinero en esto o no. Pero me ha sacado un peso de encima que no, no te lo puedes imaginar. <risa> una vez se dice, ¡Ay! que Tengo que postear esto, que tengo que hacer esto, que oh, Y a veces solamente de pensarlo Pasaban días y no posteaba nada, porque, y, y claro, tú estás en las redes, tienes que hacerlo, no es una cosa que, ay, estoy sacando una foto de, de lo que comí. Aquí es negocio, porque estamos haciendo un negocio. Y cuando le dije a Carolina, ¿sabes qué? Te voy a contratar. Y dije, a ojos cerrados. Y ha sido la mejor decisión que he tomado en tiempo. ¿Sabes qué alivio? Me manda los domingos, mirada, vamos a postear esto tal día, tal día. ya, hazlo, hazlo, hazlo. No me delicia. preocupa de nada, qué cosa más maravillosa, yo te digo que uh, la recomiendo de corazón porque una mujer fabulosa, respetuosa con las cosas, eh, una delicadeza para hacer, oh, uh, Dios mío, que estoy súper, súper agradecida, o sea, a veces que hay que, como te decía, trabajas tú sola, a veces hay que, hay que tomarse esa, esa gente que, o sea, tú tienes un don para hacer las cosas, pero... Muchas veces necesitamos gente que nos apoye para poder sacar claro. lo que nosotros tenemos dentro. Sí, sí, sí, para enfocarnos en, en donde está nuestro talento y, y sí. no distraernos con otras cosas. Claro, porque hay que hacer, es un trabajo arduo, que hay que hacer las redes, hay que mantenerlas, hay que estar poniendo, contestando, poniendo cosas, entonces no te abarca el tiempo, o sea, hay momentos que hay que delegar, ya cuando uno va creciendo un poquito, decir, bueno, ¿sabes qué? Toma, este es tu trabajo. Así que Carolina... Claro. Muchísimas gracias, gracias por estar mirándome ahora y qué más te puedo decir, Tania. Gracias otra vez y por haberme permitido ser parte también de, de tu equipo y que esta no sea la última vez que nos veamos y, y que colaboremos. ¿no? Claro, claro que no va a ser la única vez. Aquí se abren un montón de posibilidades y muchas gracias eh, Teada por haber confiado en este proyecto, por haber dicho sí. ¿no? Este, y bueno, pues yo, yo encantada de, de hacer todas estas conexiones y, y bueno, pues nos seguimos viendo, vamos a seguir en contacto y, y van a seguir escuchando mucho acerca del Congreso las próximas semanitas, ¿no? okay. Muy buenas noches entonces desde Oslo, Noruega. Me despido con un fuerte beso y abrazo de mi parte. Nos estamos viendo. Chaito Tani. Chao. Bye.